La siguiente firma de lo que os hablo es Fendi y el debut de Kim Jones. Creo que todos más o menos os habéis hecho un eco de este, de este desfile, del desfile de, de Fendi, por la aparición de Demi Moore, pero ya no solo de Demi Moore, sino de Demi Moore, de Naomi Campbell, de Kate Moss y su hija Laila. Pero lo que sí que me ha encantado es la inspiración. Una de las principales influencias es ¿no? esta reacción al mundo en el que vivimos, no por eso esas cabinas con forma de... de del logo en las que se va como confinando a las, a las distintas modelos y se van sentando, unas en un libro por lo que me lleva a hablar de la siguiente inspiración de Kim Jones que es el libro de Orlando de, de Virginia Woolf y es que este libro habla sobre la androginia, porque no me sale esa palabra chica? Sobre la androginia sobre esa separación entre géneros ¿no? que es pues, tan estúpida y también la casualidad ¿no? tan bonita en la que, que se publicó en 1928 y la casa se fundó en 1925. Otra de las influencias y de las inspiraciones en las que se basó King John fueron los frescos de Charleston de Vanessa Bell y los grabados de Duncan Graal junto con las esculturas de la, de la Galería Borghese en Roma. Toda esta mezcla Toda esta mezcla es a través de su vuelta a Roma o de su ida a Roma desde Rodney. En regla general es una, una colección preciosa, llena de nostalgia, llena de esa poesía, ¿no? Eh, que nos evoca también a esa silueta de los años 30, que a mí mm, me recuerda un poco al, a, a Madame Bionet. Bueno, y aquí entramos allá, a la recta final, a la que me ha sido más difícil poner nota o calificarla. Y es que, bueno, el siguiente del que os voy a hablar es eh, de Charles de Piro Y es que este quizás sea el que más me ha llamado la atención. Primero, porque no lo conocía, es un diseñador emergente que tan solo tiene 24 años. La juventud está preparadísima. Y segundo, en cuanto a morfología de las prendas, son una, unas prendas que... Eh, es muy raro en la, en la semana de la alta costura pero sin embargo, es una reinvención. Al, al ser una persona tan joven, al ser un chico tan joven, creo que ha jugado como a esa creación de nuevas siluetas eh, dentro de un vestido. Os explico. Según él, su inspiración es la libertad, que él la transmite a través de, estampa a través de estampados. Y aunque él no lo dice, yo veo una influencia bastante fuerte del puntillismo y del pop -up. incluso me atrevería a decir que en algunos vestidos no sé si desde lejos o desde la pantalla me recuerdan a cuadros de Liechtenstein y es que esto no es eh... madre mía uh, yo creo no lo entiendo porque un camión que pasa y deja la calle mojadísima que parece que ha llovido y es que aquí la gente, o sea, los perros pueden cagarme a ¿eh? lo que quieran en la calle. Y eso, o sea, es súper sucia. Yo, yo, yo, no sí. sé. Después de esta interrupción tan interesante del camión de, de, de limpiar calles. Bueno, eh, no sé lo que estaba diciendo. Sí que vemos esa influencia de, de este pop art y de Lizette este. Los looks en cada... En cada como mini escena son como cuadros que cobran vida. Y por último, lo que también me ha llamado bastante la atención, que no lo hago que más, esos acolchados, el uso del acolchado, el uso del, del relleno, ¿no? Porque ha, ha creado nuevas siluetas, entonces eso me parece bastante interesante. Siguiente, es la maravillosa casa, Cristian Dior. Minuto de silencio, María Gracia Puri como la cara. A ver, yo soy una friki. Y como friki que soy, pues a pesar de que a mí todo el tema del esoterismo y todo eso, pues no, eso es más mi amigo John. Y es que aquí nos encontramos una, un fashion film de la mano de María Gracia Beauty en el que vemos a la protagonista ir a una, a una tarotista y la tarotista... Eh, darle las cartas y, y preguntarle qué quiere saber. Ella lo que quiere saber es quién soy, ¿no? Y de repente vemos a la protagonista entrar como en ese mundo, en ese mundo de la carta que le ha sacado. ¿Qué pasa? Que la, la protagonista va viajando, va viajando eh, por distintas estancias y en esas estancias nos encontramos una representación de cada carta. ¿no? Nos encontramos el arcado, nos encontramos en el demonio, y nos encontramos la luna. Y en cada estancia, pues, la protagonista va cambiando de dualidad. Y al final nos encontramos esta escena bastante metafórica en la que vemos esa dualidad eh, nadando eh, junta ¿no? entre la feminidad y la masculinidad. Así que... Muy bueno. A la casa de Dios le doy un 9. Siguiente. Van Herpen tiene un 9. Y es que... A ver, un 10 es complicado. Un 10 es complicado para mí, es complicado. Un 10. ¿Vale? Un 10. Bien la perfección, como me decía una profesora mía. Bien la perfección, perfecto no hay nadie. Irivan Herpen eh, hace un desfile que llama Roots of Rebirth, en español raíces de renacer. A ver, yo en cada desfile, conforme iba viendo los desfiles, iba apuntando como mis anotaciones, ¿no? Y luego hacía la búsqueda de realmente lo que, lo que quería decir o lo que no quería decir. Pero sí que es verdad que Edith Van Herpen ha sido muy clara, muy específica y a mí y lo que yo tenía notado es, como siempre, con tejidos translúcidos, 3D, que emulaban como plantas al mar, las anémonas, creo que son plantas acuáticas. Pues no. <risa> y es que después de, de hacer la investigación, sé que Edith Van Herpen se inspiró en un libro que se llama Entangled Life de... Merlin Sheldrake. Este libro habla de la vida de los hongos, de, de cómo influye el crecimiento de los hongos a la vida humana. Podemos ver esa inspiración en los pisados de los vestidos, que son las la branquias ¿no? de, de esos hongos. El micelio, que es la parte ramificada del hongo en forma de encajes, que, que yo creo que influyeron bastante ¿no? en la creación de esos encajes y de, y de esas ramificaciones. Y según he leído influyó tanto en adornos como en siluetas. Este micelio a Van Herpen le le transmite como esa, ese poder de comunicativo que tienen los, que tienen los hongos bajo tierra ¿no? y también trasladarlo a cómo nos comunicamos nosotros los humanos eh, que no es tan diferente a cómo se comunican entre comillas los hongos y que también debido a lo que hemos sufrido este año pasado eh, le tocaba bastante ¿no? el tema de la comunicación y por las redes sociales o por, o por los medios de comunicación el teléfono, las videollamadas son tan importantes, ¿no? Según palabras de la diseñadora, no hay razones suficientes para no usar materiales sostenibles, sino la necesidad de cambiar nuestra mentalidad. Y es que, según investigado, ha utilizado tejidos Ocean Plastic que son fabricados con desechos marinos. La diseñadora debe decir que siempre ha sido conocida por ligar la naturaleza con la tecnología y esta situación que, que estamos viviendo y que vivimos durante el año pasado pues no iba a dejar de ser una inspiración y una influencia para, para la diseñadora para, para, para, para Iris. Y bueno, ha llegado el momento que todo y todas estabais esperando, y es los dos últimos. Los dos últimos, eh, voy a decirlos en orden, pero para mí tienen como la misma nota, la misma calificación. La siguiente es eh, la Casa Schiaparelli. Con el, con el diseñador Daniel Rosberry. Este diseñador juega mucho con la joyería. Ya no con la joyería, sino con emular partes del cuerpo eh, con moldes de joyería, con moldes de oro, con moldes dorados. En esta colección ha llamado mucho la atención porque ha cambiado, en cierta manera, las leyes de la alta costura. Os explico. Lo que el diseñador dice y que no entiende es por qué la alta costura siempre se emula ¿no? a esa feminidad, a esa parte de la moda como más clásica, entre comillas. ¿Por qué no cambiamos? ¿no? ¿Por, qué damos, ¿Por qué no damos la vuelta a todo ese concepto? Y creo que que creo que lo ha hecho de manera pues, sublime. Le ha dado una vuelta maravillosa a ese concepto, creando como, como esa unión entre joyería, entre el cuerpo de la mujer reconstruido, ¿no? Ese vestido que lleva la modelo que emula a una mujer mucho más corpulenta, mucho más musculosa, ¿no? Pues a nadar en esa, en esa dualidad entre femenino y masculino, qué es lo masculino, qué es lo femenino, ¿no? Encontramos también eh, mucha influencia de la casa se de cuando Elsa se apareció y vivía, del vestido con una vertebral que tan famoso fue, ¿no? Con ese acolchado y esas costuras. Eh, lo ha reinventado con piezas de joyería, ¿no? Me parece que ha cambiado las, las formas, las siluetas, la, ha creado volúmenes donde estaba prohibidísimo, ¿no? El crear volúmenes. Según él cuenta, juega con esa feminidad. Y lo vemos también eh, caracterizado, ¿no? En, en uno de los vestidos en el que está la modelo... Eh, dándole de mamá a, a un bebé de do, dorado, ¿no? Faldas con cola, te miras por, por enfrente y de repente son unos shorts que, que emulan como unos shorts de boxeo. Creo que si tuviera que explicar o que tuviera que analizar cada, vestua, cada vestido o cada look, estaríamos hasta mañana. Os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto ya. Hay uno de los cuerpos que me recuerda mucho a un cuerpo que sacó Alexander McQueen, también ha sido como una emulsión en ese sentido. Alexander McQueen también fue un maestro de la, de la alta costura y, y creo que, que se ve reflejada la influencia que tuvo en los diseñadores de hoy en día. Y como no podía ser de otra manera, el maravilloso, el inigualable Albert Elbaz con su nuevo proyecto AZ Factory y este, bueno, este ha sido el gran descubrimiento. Yo no tenía ni idea, no sabía ni lo que era. Dije, bueno pues un diseñador que no conozco. Esto se nos presenta de una manera súper diferente. La colección o cápsula, que él no le quiere llamar cápsula porque le recuerda a un antibiótico, se nos presenta en un vídeo de 25 minutos en el que nos emulan como un programa de televisión o eh, vemos los focos, vemos todo, las cámaras, todo. En el que el presentador es al ver el bath y está presentando pues su, su colección, ¿no? O su, su nuevo proyecto, que es como él lo llama. Y es que este diseñador es lo que necesita la moda. Desapareció del mundo de la moda, él era el, el director creativo de Lambang pues desapareció. ¿Qué pasa? Que pues, según él va, ha ido viajando, ha ido absorbiendo, ha ido trabajando en otras, en otras facetas, en otros campos y se ha reunido con equipos directivos de otras, de otras especialidades y ha sacado algo bastante, bastante innovador y creo que va a dar que hablar en un futuro. Y es que crea una tecnología, un material, un tejido, pues que según explican entre ellos y, y gente de su equipo, ¿no? trabajadores de su equipo y es que es un tejido que tiene una serie de filamentos que dentro de esos filamentos, de cada filamento hay muchísimos filamentos más, por lo que hace una, un material muchísimo más resistente muchísimo y de muchísima más calidad, que puede caberle desde a una persona que tiene una XXXS como él dice, a una XXXXXL él no ve vestidos que ve mujeres, entonces lo que se ha inspirado es la necesidad de las mujeres, que necesita una mujer ¿no? bien explicado, este tejido es un tejido transpirable es un tejido que se adapta como la ropa interior, es, es cómodo, en el que tampoco consume agua, no genera polución y lo puedes llevar tanto primavera, verano, otoño, invierno todo, también cambia las cremalleras como siempre sabemos, las mujeres siempre han tenido las cremalleras detrás, por lo por lo que siempre alguien ha tenido que subir la cremallera, por lo que él cambia un poco ese concepto, ¿no? Hace unas cremalleras mucho más anchas, mucho más colgantes. Me recuerda un poco al neopreno, al traje neopreno, ¿no? Las cremalleras del traje neopreno. También saca unas zapatillas que en vez de tener una punta redondeada, que te recuerdan como más a esa morfología de zapatilla, ¿no? De, de, de zapato de deporte... Eh, crea una zapatilla en la que puedes correr, andar, saltar, eh, hacer ejercicio de verdad Pero con punta más fina, por lo tanto puedes estar calificado como alta costura o como zapato eh, más formal ¿no? Crea también unos pijamas súper divertidos Que bueno, pues podríamos decir los pijamas como podemos decir home o ropa de casa Debido a esta época que estamos pasando, ¿no? que es el tener que quedarnos en casa Pero el no tener que... Y siempre con un pijama aburrido, con un pijama, típico pijama Y bueno, lo mejor es cuando al final explica que ha creado unos, una serie de conjuntos que se pueden poner y quitar, en la que tú tienes una base, que es una ropa que podríamos calificarla como ropa de hacer deporte, en la que, por ejemplo, la mujer puede estar en su casa haciendo yoga, haciendo ejercicio, pero de repente le surge una, pues una llamada por Zoom y se tiene que poner en dos minutos, pues algo rápido. ¿no? Entonces crea esta serie de prendas que son de alta costura, poniendo y quitando ¿no? esas, eh, pues si te apetece una falda, si te apetece un, un top más voluminoso. Creo que se ha adaptado al 100% en las circunstancias en las que estamos, eh, en el que tenemos que pasar eh, más tiempo en casa que nunca. Y ha conseguido, de todas las firmas que han aparecido en esta Paris Fashion Week de la, de la haute Couture, creo que ha sido el que más ha conseguido ese objetivo que es el combinar la alta costura con pues, con el quedarte en fin que ha creado una nueva forma de vender la moda y lo ha revolucionado pero vamos totalmente bienvenido al ver el bar y bueno hasta aquí este análisis de la Paris Fashion Week espero que os haya gustado mucho y bueno decidme en los comentarios si os ha gustado eh, mi calificación si estáis de acuerdo cuáles os han gustado más cuáles os han gustado menos si tenéis algo que aportar que yo no haya dicho. Y nada, que no se olvide suscribiros al canal. Darle a me gusta si os ha gustado. Y que nos vemos la próxima semana. Adiós.